En este video vamos a ver cómo habilitar anfitriones alternativos para cuentos bloques HPRS. El primer paso es entrar a la página de Zoom.us y si quieren de una vez ponemos Sign In. En el caso de que nada más pongamos un punto .es, hay que dar clic aquí en donde dice Sign In y nos va a llevar a la misma ventana. Una vez que estamos ahí, hay que poner nuestra cuenta del correo bloque que nos mandaron del equipo de Tech Services y el correo que también nos mandaron del equipo de Tech Services en el correo. Y vamos a poner Sign In. Una vez que estamos dentro de las configuraciones de la cuenta bloque, vamos a ir a la sección de Meetings. Y en la sección de Meetings directamente nos van a aparecer las ligas recurrentes que son las ligas de bloque HPRS. Si se fijan cuando nos posicionamos sobre la liga nos aparece otra opción de menús. En este caso vamos a seleccionar Edit. Dentro de Edit vamos a ir a la parte inferior y vamos a encontrar que aparece la opción de Host Alternativos. Aquí vamos a poner los correos de nuestros colegas todos los miembros de docentes que están en el equipo del bloque. Cuando pongamos el puro correo, vamos a ver que aparece el nombre. Eso quiere decir que sí podemos agregar al docente. Y seleccionamos. Existen casos como este, donde ponemos el correo, pero no nos encuentra el docente. Ahí, aunque nosotros seleccionemos el correo, vamos a ver que cuando le pongamos grabar, nos va a decir que no puede encontrar a este correo. Quiere decir que este docente no tiene cuenta PRO. Por lo tanto, estos dos docentes que sí están permitidos para estar dentro de la liga, ellos pueden entrar simplemente dando clic a la liga y automáticamente les va a asignar el host en la sesión, mientras que el profe o los profesores que no podamos añadir a la lista de host van a tener que entrar con el correo y con la contraseña del bloque dentro de la HPRS. Cualquier duda, seguimos a la orden.